PR TV Plus, nuestra. De fiesta, WIPR y, y los cantores de Vaya Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien.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 presente siempre aquí en el estudio que aún no has realizado tus jugadas, dale que el auto cash para mañana cuenta con 630 mil dólares perfecto regalo de navidad que puedes llevarte a tu casa en un solo pago, al igual que la doble revancha que está en 550 mil dólares y si deseas una navidad millonaria juega Powerball que para mañana tiene acumulado 170 millones de dólares pídelo con PowerPlay y Double play para que aumentes tus posibilidades de ganar premios secundarios dale juega y cambia tu navidad y además oportunidades de pegarte con Wild Ball la nueva forma de jugar dos, pega 2 pega 3 y pega 4 con Wild Ball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 Muchísima suerte a los que jugaron el Wild Ball, el número ganador es el número 3. Repito, el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número 3. Ahora pasamos al sorteo del pegados. Muchísima suerte a todos los que jugaron ese pegados, el boleto en mano. El número ganador comienza con el 6. Segundo número... Es el 9, el número ganador de Pega 2 es el 69. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 69. Ahora pasamos al sorteo del Pega 3. Mucha suerte familia. El número ganador de Pega 3 comienza con el 6. Segundo número es el 3. Tercer número. Es el 8. El número ganador del pega 3 es el 638. Repito, el número ganador de pega 3 en la noche de hoy es el 638. Y ahora concluimos con el pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico. El número ganador de pega 4 comienza con el 0. Segundo número: 5. Tercer número es el 2. Último número del Pega 4 es el 5. El número ganador de Pega 4 es el 0525. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 0525. Estos han sido los números ganadores de esta noche. Muchas felicidades a todos. No olviden visitar la página oficial loteríasdepuertorico.pr.co para más información. Los espero mañana miércoles para los sorteos de las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme. Que tengan todos una excelente noche.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 Estamos en época festiva y con ellos se realizan muchas actividades de confraternización en nuestra isla. La celebración acá es intensa y extensa y por eso es importante tomar en cuenta la seguridad en las carreteras para que todos tengamos unas felices fiestas. Por lo que el llamado es a evitar muertes así como lesiones corporales por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Para este diálogo nos acompaña el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, quien se une en la segunda parte del programa. Y también tenemos a Marla Pérez, hermana de Laura Pérez, sobreviviente y víctima de un conductor borracho. Y también nos acompaña el doctor Pablo Rodríguez Ortiz, director del Centro de Trauma de Puerto Rico, esa gran institución, y también fundador de FACT, la Fundación Asistencia Centro de Trauma. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Muchas felicidades. Bueno, es un, un placer este estar reunión. con ustedes esta tarde, acompañando a Marla, acompañándola a usted, eh, y con el pueblo que nos ve desde sus televisores. Así que muchas gracias por la claro oportunidad. Claro que sí. Y la idea, precisamente, es que todos podamos sentirnos felices durante esta época, evitando tragedias que lamentablemente ocurren todos los años. Así que, que nos gustaría es saber, más allá de las estadísticas, Marla, cuál es el caso específico de Laura que por cierto fue protagonista de una campaña con su caso y lo vamos a ver más adelante. Saludos Mayra y saludos a todos los amigos que nos venden de sus hogares. El tema de la seguridad vial sin duda alguna es muy importante y sobre todo en esta época festiva porque nosotros como cultura eh, Celebramos todo con alcohol y lamentablemente puede traer grandes consecuencias si nosotros no pasamos la llave a la hora de manejar. Claro que sí. Hay, hay, mi familia. hay medidas, ¿verdad? Se puede eh, obviamente abstenerse de conducir, buscar ¿sabes? un conductor designado,